de Interesante. Bienvenidos a las entrevistas con fundadores e inversionistas de Latinoamérica. Las mentes más brillantes y las personas que están cambiando la región están aquí con nosotros en Interesante. Yo soy Osvaldo Torres y les voy a llevar el día de hoy la conversación con mi querida Francisca Noguera, co-founder CEO de TOKU. Francisca, ¿cómo estás? Muy bien. Y tú, Osvaldo, muchas gracias por esta invitación. Encantado de tenerte por acá. De verdad, tenía muchas ganas de platicar contigo. He estado estudiando tu compañía. Y es increíble lo que han logrado en pocos meses. Déjame decirle a la gente un poco acerca de TOKU. TOKU permite a las empresas B2C automatizar de forma inteligente los cobros y facilitar el proceso de pagos. Yo leía en tu Twitter, así tal cual decía, Ayudo a las empresas a enviar recordatorios de pago de forma automática e inteligente. ¿He, he, he, descrito, he, he descrito bien tu compañía? Sí, bien. Eh, la verdad, nosotros hoy día resolvemos el problema de los pagos recurrentes que tienen las empresas B2C. Entonces, ¿cuáles son estas empresas? Ovaldo, imagínate todas las cuentas que tú tienes que pagar todos los meses. Ya sea, por ejemplo, tú tienes que pagar el internet de tu celular, la luz, el agua de tu casa, el gas, eh, por ejemplo, la educación, eh, también la tienes que pagar todos los meses, eh, el seguro, por ejemplo, también, etc. Entonces, al final, le resolvemos este problema a todas estas cuentas que tienen que ir a recordarle a los clientes que paguen su cuenta todos los meses. Y cómo lo no resolvemos este problema? Por un lado, en la parte comunicacional, que era lo que tú eh, comentabas, al final los clientes hoy día tienen que ir todos los meses a la página web de la empresa a hacer el pago y hay que recordarle, ya. Entonces, al uh -huh. final nosotros tenemos un motor de comunicacional que funciona con un algoritmo que toma decisiones de contacto de forma inteligente a través de mail, mensaje texto y WhatsApp, ya. Okay. Y por otro lado Dado que estos son pagos recurrentes, no tiene sentido que el cliente ay, que todos los meses y se tenga que acordar Entonces, por eso mismo, incitamos a que los clientes inscriban un pago automático, ya sea con tarjetas o a su cuenta bancaria. Ahora, vámonos desde un punto... Este punto es maravilloso. El proceso, fíjate, de la idea de construir apoyados por Startup Chile y después de brincar a Y Combinator. Es algo... No se da mucho. ¿eh? No es un camino habitual. Cuéntame sí. ya, cuáles fueron los retos más pesados para lograr esto que te estoy comentando y tan rápido. ¿Cuáles fueron esos retos más pesados? Claro, a ver. Eh, nosotros comenzamos hace... Ya van a ser casi dos años. En enero del 2020 empezamos con esta idea de los pagos recurrentes. E hicimos nuestro MVP durante todo ese primer semestre, en el fondo, y ahí estuvimos en Startup Chile. ya Nos ganamos okay. este fondo, que era un fondo eh, liderado por mujeres, ya así que bien entretenido. Okay. Y eh, en ese fondo, la verdad es que nos sirvió mucho como para ir entendiendo como la proyección del producto, ir entendiendo hacia dónde va la cosa. Eh, ahí hicimos nuestro MVP con una empresa de seguros de auto. Uh -huh. Y ya cuando nos dimos cuenta que el producto en verdad generaba mucho valor a la compañía, ya el segundo semestre del 2020, a finales más o menos, eh, nos lanzamos, eh, empezamos a vender el producto. Eh, sí. Y ahí también, en marzo de este año, también estuvimos en la aceleradora Platanus Ventures. Yo no sé si la ubicas, Osvaldo. Que es una no. aceleradora chilena uh -huh. que la crearon los, eh, los, la crearon los fundadores de Fintual que Fintol fue el primer startup chileno en quedar en Y Combinator. Entonces, como ah, se enamoraron de la, de, de la metodología de Y Combinator y lo trajeron a Chile para hacer sí. esa... Es como la aceleradora latinoamericana inspirada en YC, por así decirlo. Entonces, ahí también estuvimos con ellos eh, Ahí ya con un producto muy consolidado de parte de Toku, full con crecimiento en venta. Y eh, ya en, en junio fue que entramos a YC, fue como... A finales de mayo, o entramos julio creo, si sí, era julio, entonces a finales de junio más o menos dijimos ya, postulemos a YC, entretenido, veamos qué pasa. Y, y nada, ahí entramos a la postulación, fue muy desafiante, en verdad fueron dos entrevistas de 10 minutos, con uh -huh. personas de otras partes del mundo, okay. donde en verdad uno tenía que explicarle por qué lo que tú le estabas eh, solucionando es un problema global. Al final ellos okay. hoy día invierten en posibles unicornios, que se dice que eh, tienen que tener como una oportunidad eh, en Latinoamérica, sobre todo. Así que eso fue, estuvo muy, muy bueno. Y ahí como experiencia en YC, propiamente tal, en verdad fue muy enriquecedor para Toku. Eh, no solamente porque, como te decía, teníamos que interactuar con personas de distintas partes, entonces al final te aporta distintas miradas hacia tu producto, sino claro. también en la parte como de, de seguir puliendo un poco más el producto, de estrategias, tanto en venta, eh, liderazgo, eh, también, por ejemplo, en aumentar el equipo, qué sé yo. Entonces, al final, eh, nada, muy bueno, nos hizo muy bien a nosotros como topo. Increíble. Fíjate que a lo mejor por las condiciones propias de Chile, eh, el acelere en las compañías que la van a romper, que la van a sacar del campo como la tuya, se da de esa manera, porque Chile es chiquitito, ¿sabes? O sea, te claro. tienes que mover rápido a Colombia, rápido a México, rápido a cualquier otra parte. Exacto. entonces Vámonos ah. a una cosa. Eh, eh, estabas en Startup Chile, te acabas, el, te acabas el mercado, te lo comes volando, te vas a White Combinator, levantas 2 millones de dólares. Esto es importantísimo. Es, es, es, un, es por supuesto, un hito que marca el futuro de la, de la compañía. Cuéntame, ¿qué han hecho con este recurso? ¿Lo metieron a equipo, tecnología, marketing? ¿Qué, qué, qué están haciendo con esto? A ver, eh, para aclarar un poco, la, la ronda la hicimos, la terminamos, o sea, la declaramos en el fondo hace un mes, ¿ya? Mm. Eh, un mes y medio por ahí que levantamos dos millones de dólares. Hoy día principalmente el foco de Toku está en eh, seguir creciendo en Chile, ¿ya? Formar mm. un equipo muy, muy sólido. Estamos eh, creciendo también en el equipo, así que principalmente también se va a ir para capital humano. Queremos tener eh, personas quality, por así decirlo, y eh, por supuesto también hacia la internacionalización. ¿ya? El México. objetivo de Toku está en cuatro meses más ya estar en México, como tú decías al final, Chile es un país pequeño, vemos que está ¿Sí? la necesidad, pero bien, vemos también que México, que es un país 20 veces lo que es Chile y que está la misma necesidad, tiene todo el sentido del mundo seguir creciendo eh, hacia allá, y también después Colombia, Brasil, Brasil, eh, para lo, lo, los principales países de Latinoamérica. Ok. Increíble. Muy bien. Eso es lo que van a hacer entonces con esta ronda que acaban de cerrar. Exacto. Cuéntame, cuéntame una cosa. Eh, en cuestión de esta ventaja injusta que le llaman, este activo o habilidad que nadie más tiene y que te hace dif difícil de alcanzar o de copiar. ¿cu ¿Cuál es esa ventaja injusta de Toku? ¿La tienes? Ah, qué buena pregunta. Y, eh... Sí, de todas maneras, o sea, yo creo que, a ver, nosotros hoy día nos estamos desarrollando como el software más poderoso en Latinoamérica para gestionar los pagos recurrentes. ¿Ya? Esa es la okay. visión que tenemos y para allá es donde vamos. Y es lo que vemos hoy día? Las ventajas es, por un lado, conocemos muy bien el mercado, vemos bien uh -huh. cuáles son las necesidades, o sea, uno cuando lanza, o sea, cuando comienza una startup, tiene que hacer mucho estudio de mercado, entender. Sure es realmente el go -to market es suficientemente grande como para que sea exitoso. Entonces yo creo que acá bueno, la ventaja es que nosotros entendemos muy bien las necesidades que tienen eh, estas distintas industrias que se engloban todas en, en, en esta misma súplica que nos hacen para nosotros resolver este problema, y eh, por otro lado también la cultura. ya Vemos que hay competencia o similares, porque en verdad no hay nada muy parecido a lo que hace Montocu. Obviamente que hay compañías que, hacen, que pescan como futures que nosotros tenemos en el fondo de forma separada, y que, eh, que generalmente vienen, por ejemplo, de Estados Unidos, de Europa, etc. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos no entienden exactamente cuál es la cultura que se vive en Latinoamérica. ¿ya? O sea, el latinoamericano es mucho más reacio okay. a inscribir un pago automático. Sigue queriendo pagar con cash, con efectivo. O sea, se usa mucho, o por ejemplo, no todos los países de Latinoamericano, eh, latinoamericanos usan eh, tanto la tarjeta de crédito, la penetración no es la misma. Entonces al final un poco entender y también cómo hacerle ese seguimiento en la cobranza. O sea, no basta hoy día con mandarle un mail a una persona. Muchas veces los mails rebotan porque los tienen llenos y que le llevan puras promociones y nunca más lo usan. <risa> y en verdad acá en Latinoamérica se usa mucho el WhatsApp. Y ese es uno de los canales más eficientes. Entonces yo creo que Ahí está un poco esa venta injusta, por así decirlo, que estamos muy bien posicionados tanto en el entendimiento del mercado, hacia dónde vamos, y también con la cultura de los clientes finales, que al final, una vez entendiendo eso, el producto se da súper bien. Platícame un poco de este tema de, de los bicis, esta interacción, ¿cada cuánto hablas con ellos? ¿De qué hablas? ¿Revisas KPIs? ¿Revisas estados de balance? ¿Qué sucede con ellos? Claro. Eh, pero sí obviamente que eh, y cómo nos gusta tratar nosotros a nuestros inversionistas, ya sean los VC o los inversionistas ángeles, obviamente eh, dándole todos los meses un seguimiento, cómo vamos okay. todo, no solamente en métricas, sino también algunos bullet points, como por ejemplo que estamos agrandando el equipo, que tenemos ganas de hacer eh, tales futures nuevas, qué sé yo. Eh, y sí, de todas maneras, vamos viendo distintas métricas, eh, cómo va evolucionando el ingreso de la compañía, el a los clientes, entre otros. Qué interesante. Voy a tomar el, el, el tema del equipo. El tema del equipo me, me genera mucho interés. Te voy a decir por qué. Porque en, en esto del crecimiento de las compañías de tecnología, las startups, como tú, como yo, eh, el tema del capital es importantísimo y el tema del equipo es... De, de otro nivel. Há, háblame un poco de, de tu equipo, cómo está conformado, cuántos son eh, y qué te hace falta. Qué, qué, yo quiero, en este momento, ocupo un... Un poco, bueno, eh, respondiendo a tu pregunta, uh -huh. eh, Osvaldo, respecto al equipo. Hoy día somos, bueno, somos tres cofundadores. Eh, está, yo, eh, yo soy la CEO, Francisca, está Cristina, que es la encargada de producto, y está Enzo, que es el fundador técnico. Eh, y somos ocho personas en total, contando nosotros, ¿ya? Eh, ahora está principalmente balanceado para el lado técnico, porque en verdad nosotros veníamos desarrollando un software, al final esto es un SaaS. Entonces, la parte Ajá. principal que hay que desarrollar, o lo primero que hay que tener en el fondo, es el producto funcionando increíble. Porque al final la idea es que nuestros clientes que ya tenemos ahora, nos amen. Ese es el objetivo, ¿ya? Ajá. Eh, ahora sí estamos creciendo harto el equipo Y estamos contratando más gente eh, para el lado de venta Sobre todo porque principalmente lo que llevamos Lo venimos haciendo Cristina y yo Esta tarea de, de ir reclutando clientes, etc. Eh, y para eso yo creo que es un gran desafío Al final el equipo lo es todo Nosotros estamos formando un negocio de personas Ese es lo más importante al final Con las personas ya viene el producto por detrás pero al final la persona es acá lo más importante. Y que creo que yo eh, es lo más relevante en una startup es contratar personas que puedan hacer un trabajo transversal. ¿A qué me sí. refiero? Cuando tú tienes un startup tú necesitas una persona que sea capaz de valérselas por sí solo y que pueda hacer distintas tareas. No alguien muy específico y, y como sí, súper claro. específico en una cosa como son en la empresa grande que al final alguien es es increíblemente capaz en tal característica. Yo, en el mundo de la startup, creo que como somos poco y, y todo el tiempo hay mucho cambio, mucho cambio, mucho cambio, el producto va cambiando, uno va entrando a nuevos países, se van enfrentando nuevos desafíos. Obviamente que más allá de personas que tengan, por supuesto, que liderazgo, eh, capacidades que sean proactivos, apasionados, Sí creo también importante que, que sean personas que eh, sean capaces de llevar ese contratiempo de la startup, que de repente son como más aceleradas que la empresa corporativa, ¿cierto? Y también con eso de la mano, que sean personas que sean capaces de, por ejemplo, en el caso de Toku, cuando tú vas a vender el producto, no es como ir a vender una camiseta de ropa, o, sea, o, o algo como que, que está usando, sino que es una venta más consultiva, en el sentido de que te puede llevar incluso tres meses vendiendo el software, porque estás justo metido en la parte de la cobranza o sea que es el corazón de la compañía, donde no te puedes equivocar. Y por eso mismo uno tiene reuniones con distintas gerencias, ya con el CEO, con el CFO, después con el de sistema, operaciones, seguridad. Entonces, al final tiene que ser una persona que sea capaz de conversar con todos y quitarle las inquietudes a todas estas gerencias. Para claro. ahí, englobar el sistema y poder venderle Por eso yo creo que, como te decía, o sea, creo que, a ver, tampoco son... No creo que sea tan complicado porque muchas personas pueden hacerlo, pero sí creo que sea una, una persona capaz de poder hacer esta pega eh, un poco más transversal. Qué y con ocho personas lograron toda esta revolución. Ustedes están hechos un cohete o sea, van con todo. Sabes que me, me hace mucho sentido, tienes razón, Diego. sobre todo las personas entre los Millennial y Centennial. Van a hacer en sus vidas como cinco cosas di distintas, ¿sabes? O sea, en un de, de los 20 a los 30 se van a dedicar a algo, de los 30 a los 40 y así, que no pasaba con otras generaciones. Mi padre fue lo que fue toda su vida, mi madre fue lo que fue toda su vida y, y nuestras generaciones van a cambiar muchísimo. Entonces, me, me hace bastante sentido. Háblame de una cosa. Háblame de, de la cultura. Ah, La cultura. Las compañías se parecen muchas veces a sus fundadores, muchas veces. Si el fundador es intenso, la compañía es muy intensa. Si el fundador es curioso, revolucionario, soñador, la compañía es así también. Habla claro. de esta cultura de Toku. ¿Cómo la han logrado amalgamar, transmitir hacia, hacia toda la organización? Digo, a los ocho. No, y aparte, o sea, claro, hoy día en verdad lo pasamos muy bien trabajando. Eh, somos gente joven. Eh, por lo general, el, el más pequeño tiene 23 años, y, y nosotros los fundadores, 28. Así que imagínate, lo pasamos increíble. Eh, y creo que, como tú decís, o sea, la cultura es algo clave. Nosotros qué buscamos, aparte de que son personas, que estas personas se sientan dueños de lo, que, de lo que están trabajando, y que no lo vean tanto como un trabajo que tienen que cumplir, sino que vibren con lo que hacen ¿ya? en el día a día, porque al final uno lo quiera o no, y está el 70% del día eh, en torno al trabajo. Entonces, al final, acá lo que nosotros estamos eh, in incentivando, impulsando y lo que queremos lograr es que de uh -huh. estas personas que trabajan en Toku se sientan parte, lo sientan propio, que disfruten yendo a trabajar y también eh, todo de la mano con mucha flexibilidad, que acá también va eh, como mente millennial, por así decirlo. Bueno, los creadores somos millennials, así que en verdad flexibilidad en horario de trabajo, en home office, en vacaciones, etcétera. Ya al final son lo más importante. Cuéntame, ¿qué utilizan ustedes para llevar el management, el growth, para, para ir monitoreando? O sea, ¿cómo le hacen para soportar una estructura tecnológica y que ocho claro. parezcan como 300? Claro. Sí, la verdad es que es muy importante ahí la parte organizativa de de los startups, bueno, y de, y de toda empresa, ¿verdad? Eh, nosotros hoy día, a ver, usamos distintas plataformas, por ejemplo, eh, para toda la parte de venta, growth, eh, usamos Hatchpot, es no sé si conoce el CRM, eh, y eso no es de mucha utilidad, porque así, eh, a través de esa plataforma le hacemos el seguimiento a nuestros clientes, qué está pasando, y todo se va notando, va quedando en línea, entonces al final todos vamos sabiendo qué va pasando con los distintos prospectos y también los clientes que tenemos activos. Eh, después también, eh, donde está como la Biblia, por así decirte, de Toku, y eh, todo lo que, eh, todos los sprints que se hacen para los desarrolladores, eh, evolución, etcétera, también lo hacemos a través de Notion. Eh, así que también a través de esa plataforma la usamos bastante, y por supuesto, para la, la comunicación cotidiana del día a día, usamos Slack. Okay. Esa yo te diría que son las plataformas. Eh, que más utilizamos, y la verdad es que nos han ayudado un montón eh, a organizarnos, a mantenernos, a mantener bien la comunicación. Si al final, eso es lo importante para un crecimiento. Mientras estamos bien comunicados y todos estamos alineados, se puede. O sea, uno lo va logrando. Vámonos con el tema de adquisición de clientes. Yo leía que tenían alrededor de 20 tantas compañías, querían cerrar el año con 50. Dime cómo vas con ese gol. ¿Y eh, cómo los adquieres? ¿De qué manera interactúas con ellos para que entonces compren la solución? ¿Y hasta cuántas compañías ya soporta tu tecnología? O sea, ¿Soportas mil? ¿Un millón? O, o, o, o ¿Dónde estás en, esas, en ese punto? A ver, eh, en cuanto al cliente, sí, venimos creciendo una tasa de un 38% todos los meses, así que la verdad es que Muy en bien. ese sentido eh, bastante bien. Ya estamos operando con más de 25 clientes, y en general son clientes, son empresas, como te decía, son empresas grandes, o sea, corporativas, y estamos en distintas industrias, por ejemplo, en el área de seguro, estamos con HDI, por ejemplo, que es una de las empresas de seguridad de seguros más grandes de Chile estamos con en el área ponte tú de los cementerios con parque el recuerdo estamos ponte tú en, en el área también de seguro con Compara online en no sé estoy tratando de pensar como empresas que sean internacionales ponte tú estamos con Berishure, que también de las alarmas que tienen otros países etcétera de distinta industria y eh, cómo lo hacemos principalmente a través de outbound sales ya Yo creo que esa es la estrategia hoy día el marketing para empresas tan grandes te diría que no sirve tanto. Más que okay. nada, vamos nosotros a buscar los contactos. Y ahora, por supuesto, que ya cada vez nos hemos hecho más conocidos, también recibimos mucho Inbound, que nos ha ayudado también harto en el crecimiento. ¿Ya? Eh, así que esa es un poco la estrategia, así es como lo manejamos. Ok, va que va. ¿Y cuántas, okay. como cuántas empresas pudieras soportar ahora mismo? Tu, tu, tu ah, ¿cuántas empresas? Ahí. A ver, eh, desde el lado técnico, a mí me dicen que infinito. Así que ah. yo, yo tengo que creer en eso. Yo veo claro. que el producto va a funcionar cuando seamos un unicornio y tengamos millones de clientes que pasen por entre medio... cable. Así que eso no habría que preocuparse. Perfecto. Vámonos con otro punto muy destacado. Tú lo decías hace rato, esto es un negocio de personas. Al final del día, las máquinas no se manipulan solas y las ideas no se, llevan, no, se, no se materializan solas. ¿Cuál es tu relación con, con tu cofounder? ¿Cómo te llevas? ¿De qué hablan? ¿De ¿Dónde se conocieron? ¿Sabes? Esta parte también... Me, te, te lo digo porque yo tengo, un bueno, tengo cuatro, tengo tres co y yo somos los cuatro. Este, y, y, y, y, y amor y odio, ¿eh? Unos días nos queremos mucho, otros días no nos queremos tanto y, y pasa de todo. Platícame tu, tu experiencia. Eh, ya, pues, a ver, les, te cuento. Con la Cristina nos conocemos hace más de 14 años, ¿ya? Eh, somos amigas de pequeña. Y okay. eh, después también estudiamos juntas en la universidad, acá en Chile. Okay. Eh, y eh, siempre tuvimos ganas de hacer algo, en el fondo como eh, de ver cómo podíamos emprender. Una vez que terminamos la universidad, las dos no, mm -hmm. nos contratamos en el fondo en distintas compañías. Yo trabajé tres años en Falabella Financiero. Oh, ¿ya? Mira, ya, eh, claro. Y la Cristina trabajó un poco más de tres años también en la TAM Online Sí. Eh, como en el área de, de siendo product owner. Y ahí la Cristina eh, tenía como un tema con su finanza y a de nada, eh, que siempre como que pataleaba que, que quería inscribir un pago automático y acá en Chile en verdad era un poco un desastre porque era bien engorroso el proceso de eh, autoactivación en el fondo. Tenía okay. que firmar formularios, tenía que papeles físicos, etc. Y ahí eh, empezamos a hacer como este estudio, a preguntarle a empresas de distintas industrias cómo era este proceso que tenían estos pagos recurrentes. Y definitivamente para todo esto era un dolor de cabeza. ¿Ya? Entonces ahí, en enero del 2020, decidimos que Cristina renunciaba a la TAM. ¿Ya? Okay. Y eh, yo me mantuve trabajando durante ocho meses y le daba la mitad de mi sueldo. Entonces así vivíamos, íbamos evolucionando, sacando la idea, etcétera. Y... Eh, ¿Cómo se llama esto y por qué Cristina renunció? Porque ella era la que tenía el conocimiento más técnico que cuando obviamente tú empiezas a hacer un software, necesitas eso primero full time más que la venta, ¿cierto? Porque hay que validar sí. que el producto funcione en el mercado, etc. Y ahí en el camino conocimos a Enzo. ya, Y a Enzo lo contratamos de hecho para que hiciera una práctica profesional en topo Él es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica, acá de Chile, eh, y lleva más de ocho años de experiencia programando. Eh, así que ahí lo contratamos. Ya eh, como desarrollador, en el fondo, nos ayudó a armar todo el software increíble. Y ahí a los seis meses nos dimos cuenta que hacíamos un fit perfecto. Al final, lo que tiene Toku, y le ofrecimos el socio, hoy día somos los tres socios, parte igual, etc. Y yo creo que una de las características que tenemos y que, y que me encanta es que somos súper eh, independientes y complementarios. O sea, tenemos las, los roles muy bien definidos. Entonces, al final eh, se producen pocas discusiones en el fondo, como poco roce, porque cada uno tiene tan claro lo que tiene que hacer por su lado, que obviamente que después lo conversamos, estamos todos de acuerdo y seguimos. Pero al final, en el día a día somos súper independientes y cada uno va remando para que su área vaya saliendo adelante y vamos haciendo que la empresa eh, vaya creciendo. Entonces al final eso es muy rico. Vamos a hablar de los KPIs. ¿Qué KPIs como CEO como, como cabeza de todo esto, como visión del futuro, traes en, en la cabeza? ¿Cuáles son esos KPIs que siempre te rondan, que siempre estás tratando de empujar, de mejorar? ¿Cómo, ¿Cómo manejas esta parte de los KPIs de la compañía? Claro, yo creo que hoy día nosotros nos medimos en base a dos KPIs. Por un lado es el ingreso, el, eh, el ingreso mensual recurrente, que sería el monthly recurring revenue, mm. pero nosotros lo medimos también más el booking. ¿Qué significa esto? Es mm. el ingreso que tú recibes, al mes de, de las compañías que tú tienes, más sí. el ingreso que tú ya tienes comprometido para el mes siguiente, con los clientes que tú ya firmaste contrato y que sí o sí te van a llegar. ¿Por qué esto? Porque el ciclo de venta, más o menos en Toku, es de aproximadamente tres meses. Entonces, tiene sentido de ir también, amarrando el booking, que uno eh, va teniendo para el proyecto... En cómo va el crecimiento del negocio del futuro, ya eso por el lado al crecimiento hacia nuevos clientes. Pero qué pasa, eh, también estamos midiendo otra métrica que se llama Net Dollar Retention, que es el NDR. Ya, uh -huh. cuál es la gracia de esta métrica? Es un KPI que considera cuánto crece la compañía con uh -huh. los mismos clientes que tienes. Ya, entonces, uh -huh. y este es un KPI que les le gusta mucho a los VC, ya okay. al final. ¿Qué dice? Un buen NDR significa que tus clientes están contentos contigo, que te usan más. ya Al final, ¿cómo se mide esto? Es el ingreso mensual recurrente, más todos los aumentos que has podido hacer en tus clientes, ya sea porque los clientes le, tienen más base de datos, entonces te van usando hacia más clientes, o ya sea porque tú eres capaz de venderles nuevas futures entonces uh -huh. que tienen un costo adicional, y, te va, y eh, van siendo como ellos te van sintiendo más indispensable, por así decirlo. Pero también mide las bajas, por ejemplo, cuando un cliente te está usando cada vez menos, o también el churn, o sea, cuando un cliente se te va. Entonces, al final, ese, ese KPI es bien interesante porque te dice, oye, yo como Toku, hoy día estoy creciendo increíble, pero esa tasa de crecimiento en algún minuto va a ir bajando. Obviamente, es la naturaleza de, de la empresa, en el fondo, cuando ya después llegan a su madurez. Entonces, es importante entender, Tú, con los clientes que hoy día tienes, ¿tienes una capacidad de crecimiento, sí o no? Entonces, por eso también eh, creemos que es una métrica eh, valiosa a medir. Dime, dime una cosa igual. Eh, definitivamente, en los países cada vez ocupamos más eh, role model de, de, de, de, de emprendedores que, que la estén rompiendo, que, que vendan compañías, que creen soluciones gigantescas, transnacionales. Y, y a Chile. Le ha ido muy bien con esto, porque tienen un par ahí de, de muy buenos emprendedores. Me, me, sobre todo me refiero a los de Corner Shop, por ejemplo, que son qué bárbaro, brutales los tres. Eh, eh, ¿Hay algo en este role model que te llegó a ti, que te conectó? Y no solo a lo mejor de, de estos tres de los que estoy hablando, sino de, de algunos otros emprendedores americanos o, o en Europa o en cualquier parte que, que dijeras, ese camino me gusta, este camino me apasiona. Porque mira, estabas en Farabella ¿eh? y, y, y no es mala empresa, es, un, es una super compañía, pero ahora estás por tu cuenta y, y batallándole y por las piedras y cuesta arriba, porque emprender no, no es un cafecito. Entonces, eh, cuéntame, ¿estos role model influyen, impactan, tienen ese impulso positivo en tu caso? Sí, de todas maneras, más que eh, personas puntuales, ¿ya? Porque al final, ¿qué pasa? Hoy día en Chile... Eh... De hecho, este año salieron dos unicornios, que fue Corner Shop y Notco. No sé si tú lo ubicas, que sí, al claro. final también a mí ahí me encantan los dos. Admiro tanto a los fundadores como las ideas que se ocurrieron. Al final uno ahora las encuentro un poco obvia porque ya están en el mercado, pero imagínate que se te hayan ocurrido, etcétera. Sobre todo también en Notco, que hicieron algo súper disruptivo, que es eh, entusiasmar a la gente, que Coma algo que no está comiendo. Una hamburguesa de carne con sabor a carne, pero que no es carne. O sea, o por ejemplo, tomar leche, pero que no es leche. En el fondo, eh. como que estas ideas dan locas es que uno dice que entretenido hay mucho por hacer. Y más allá como del de modelo de una persona, lo que me pasó a mí fue que empecé a entender el mundo de los startups y que cada vez había más gente de afuera de Latinoamérica que estaba poniendo ojo en ideas latinoamericanas. Y se estaban creando más startups, porque al final, ¿qué pasa? Hace cinco años atrás no eran tantos los startups. Y ahora, en el fondo, cada vez se está haciendo más común. Antes era muy común hacer carrera en una empresa, como por ejemplo era Falavela. Y ahora sí cada vez se está haciendo más común que personas como uno emprendan, creen sus propios startups, etc. Eh, así que yo creo que más que nada eso fue lo que me llevó. Como yo siempre me he querido, soy súper ansiosa, Osvaldo, ¿ya? Yo soy como ansiosa. <risa> Eh, más como apurete, por así decirlo, más rápida. Entonces siempre estoy con ganas de, eh, de irme poniendo más metas e irme superando a mí misma. Y eso era un poco lo que me pasaba. yo decía, si es que está viniendo el mundo de startup, ¿cómo yo no estoy metida ahí adentro? A mí me gustaría tener una idea, ser parte de ese mundo. Entonces, claro, y, y obviamente complementándolo con la historia de, de los líderes de, de distintas partes, dan claro. ganas. Dan ganas y, y por eso mismo bueno y, y, y, día y yéndome también un, a, al tema un poco de la mujer, o sea, invitar a que se atrevan, porque en verdad es muy sí. impresionante como uno ve, Osvaldo, y, y son pocas las mujeres que lideran Startup. Entonces sí. al final se puede y, y es, es tener las ganas, yo creo, y la perseverancia. Es interesante, fíjate, porque antes ser emprendedor podría ser como un sinónimo de alguien que no tenía empleo, era como de y ahora y ahora no, pues un emprendedor tanto tú como tu socio y como Enzo y como todo el mundo somos tan capaces de poder entrar a una empresa tradicional y la mega rompes, te vas hasta la c Suite. Pero estás por tu tanto está muy interesante este cambio cultural y, y tienes razón, los ojos que, pusieron, que que puso el mundo en la región, ¿no? O sea, de pronto Europa, Estados Unidos, Asia, volvió a ver la región y dices tú, a caramba, aquí hay algo definitivamente. Vámonos con el tema de las mujeres, por supuesto. Eh, ¿Te sientes comprometida de alguna manera por ser de, de las... por si eres de las pocas, eh, a, este, a este podcast de 50, casi 60 entrevistados, han llegado seis mujeres, siete mujeres. Entonces, eh, ocupamos más mujeres haciendo esto también. Eh, eh, ¿Hay un compromiso como de jalar más a las mujeres? ¿Qué, qué opinas de todo esto? O sea, definitivamente falta una mayor presencia de mujeres eh, en el ecosistema de los startups en Latinoamérica. Ya, eso estamos muy de acuerdo. Eh, claro, ser una de ellas. Yo te diría que estoy muy feliz de ser una de ellas porque creo que soy una persona normal. Eh, no sé, uno muchas <risa> veces dice puta, ¿cómo lo lograron? Son unos dioses, son súper inteligentes y saben de todo. O sea, obviamente, pero al final las personas normales, comunes y corriente, también pueden hacer startups, también se pueden llevar al éxito, y, y yo sí creo que tal vez todavía está el estigma en que los hombres son los que eh, corren más este riesgo que las mujeres. ¿ya? Eh, de a poco, de todas maneras, se está rompiendo, yo creo. Eh, ya vamos a empezar a ver, eh, y, y supongo, a, a más mujeres eh, ahí liderando distintos startups, pero sí yo creo que está como más más todavía hacia el hombre, el hombre, que el hombre toma estos riesgos, que el hombre lidera las compañías, etcétera. Eh, creo que ya a nivel mundial, este es los puestos más importantes, sino que también las mujeres. Pero sí, yo creo que falta esto, eh, instaurarlo e incluirlo en el mundo de los startups. ¿ya? Y creo que se puede. O sea, como te digo, no es a ver, es algo difícil, pero también yo creo que es como algo difícil de llevar una carrera y llegar al éxito en una empresa grande. ya. Tiene sus desafíos de todas maneras, pero yo creo que con perseverancia y empatía, uno lo puede lograr. No, no es algo del otro mundo, por así decirlo. Dos cositas más. Una. Eh, bueno, está padrísimo ser exitoso, eh, está padrísimo tener una compañía y tener bicis y viajar, no sé, mil cosas interesantes, pero también es bien importante el tema del equilibrio emocional, ¿sabes? Esa parte de no explotar, de manejar bien la ansiedad, manejar bien el estrés. Incluso lo vimos hace poco en las Olimpiadas, ¿no? esta chica que renunció a participar y mejor dijo yo, con permiso, ya estoy cansada. Eh, cuéntame un poco qué haces qué haces para liberarte tienes que tienes que hacer algo supongo y, y, cuéntame ¿no? y, y cuéntame un poco cómo, cómo te liberas y cuéntame un poco también eh, el futuro de la compañía qué viene para ustedes en este cierre de año qué viene para ustedes el año próximo qué estás viendo en estos meses que vienen eh, de todas manera bueno eh, como tú decías muy importante la parte personal o sea la parte emocional de las personas o sea entender que no toda la vida es trabajo, ya yo creo que ahí está el equilibrio, de uno ser capaz de separar su tiempo y decir, a esta hora trabajo, a esta hora me dedico a la familia, o a hacer mi hobby, o a lo que tú quieras, pero dedícate a otra cosa que también ya eh, Y por eso mismo, yo creo que al principio yo no me di cuenta de esto, yo soy muy apasionada con lo que hago, entonces empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar hasta muy tarde todos los días, y y después, con el tiempo me di cuenta que dije, chuta, en verdad también necesito espacio para mí. Eh, hacer otras cosas que, que a mí me gustan hacer y que estaba dejando de lado. Y hoy día sí hago deporte por lo menos tres veces a la semana. A mí me encanta cantar, así que también canto. Eh, trato de juntarme con mi amigo, etc. Pero trato de llevar una vida eh, más equilibrada. ¿ya? Que creo que es ahí lo más importante. ¿ya? Eh, y en cuanto al futuro de Toku... Eh, bueno, como te comentaba, hoy día estamos full crecimiento en Toku, o sea, en Toku, en Chile. Eh, así que creo que nos queda bastante por crecer en Chile, vamos súper bien, pero hay alta industria y empresas eh, que queremos que sean nuestros clientes. Eh, estamos también enfocados en el crecimiento del equipo y eh, en cuatro meses más ya queremos estar operando en México. Como te ah. comentaba anteriormente. Y también el próximo año, también eh, comenzar con la apertura en Colombia. Ya eso es como un poco el roadmap eh, que tenemos hacia dónde vamos. Qué increíble. Qué increíble lo que viene para ustedes, Francisca. Te agradezco muchísimo esta plática. La disfruté mucho. Aprendí mucho. Eh, te felicito a ti, a tu equipo, a tus, a tus compañeros, a tus co-founders, a los que están ahí, al más jovencito de 23, a todos. Eh, <risa> por, por favor, rompanla. Por favor, sigan haciendo las cosas bien. Y, y platiquemos pronto. ¿Te parece el año que entra volvamos a platicar? De todas maneras, feliz. Yo también lo pasé muy bien Osvaldo, así que muchas gracias por la invitación y estamos en contacto. Muchas gracias. Queridos amigos de Interesante, muchas, muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.